No sé, ¿Y por qué te acusas de más entendimiento Tú has tenido problemas con otra información del lado. No, no. No, ¿Sí? no. No, no, y no. No, no, no, no, no apresaron a un presunto delincuente por tener una orden de arresto en su contra.